Bien, lo último que vamos a necesitar para que nuestra aplicación web esté viva y sobre todo accesible por el público es un lugar donde tenerla lo que albergada o un hosting, un espacio de hosting. Ya habíamos visto al comienzo del curso que de lo que se trata en definitiva es de un servidor web que esté accesible por cualquier persona. Ahora entonces se plantean varias alternativas para lograr esto. Básicamente se trata de Tener un servidor propio, que administres vos o alguna persona de tu confianza. O alquilar algún espacio en un servidor de otra persona. En el medio hay un montón de variantes, pero esas son las opciones más, más fuertes que se plantean. Mi recomendación es que, sobre todo al comienzo, vayas por la opción más simple, que es el contratar lo que se conoce como un hosting compartido. Eso es un espacio relativamente pequeño en un servidor que está administrado por una empresa que, bueno, se supone que sabe lo que, lo que hace. Eso te va a permitir a vos concentrarte en desarrollar tu aplicación y dejar un poco de lado toda la complejidad que hace a mantener un servidor andando y demás. La contracara de esto es que en muchos sentidos vas a depender de cómo se comporten tus vecinos. Es decir, si otro sitio que está alojado en el mismo servidor que el tuyo consume muchos recursos, eso puede llegar a impactar en tu propio sitio. Pero bueno, nuevamente... Para comenzar no es una, una mala opción y después cuando vayas avanzando sobre tu estudio del PHP vas a poder ir también por ahí mirando la opción de tener un servidor tuyo. Existen muchas opciones de servidores o digamos, de empresas que prestan servicios de hosting. Esta en particular que se llama Freehostia es una empresa que tiene un, una oferta bastante interesante que es un servicio de hosting gratuito. O sea, que no tienes que pagar nada, obviamente con algunas limitaciones, pero la verdad es que es bastante completo y funciona bastante bien para comenzar. Así que te recomiendo que lo utilices y bueno, yo lo voy a usar para los ejemplos. Bien, este es mi panel de control de Freehostia. Bueno, tiene una cantidad de cosas que no voy a ponerme a, a ver ahora, pero vamos a mirar los dominios que tengo. Bueno, acá tengo un dominio que se llama leeway.test que, bueno, me va a servir para, en principio, realizar las, las pruebas. Esta es una solapa importante de la configuración, que es el de archivos, cuentas FTP, que es el que me va a permitir crear usuarios o manejar los usuarios para poder subir archivos o, bueno, bajarlos o hacer lo que, lo que yo quiera. En este caso, yo tengo un usuario que tiene acceso a la ruta www. Voy a crear una configuración nueva, que sea test, donde vamos a poner la IP del servidor. o oh, Perdón, el nombre del servidor, como dice aquí. Acá voy a poner mi usuario. Mi contraseña la voy a conectar. Bien, y ahora que estoy conectado, puedo entrar a navegar los directorios del sitio. En este caso, voy a entrar al de leway.test y vamos a subir algunos de los ejercicios que, que venimos haciendo. Por ejemplo, este. Bueno vamos a ver entonces, más allá de qué es lo que haga, en principio quiero ver que pueda ejecutar un php. Voy a ir entonces a leeway.test barra array.php. Bueno, ahí me dice que parece que hay un error de sintaxis, pero bueno, independientemente de eso estamos viendo que ya estamos ejecutando php. Vamos a ver si podemos corregir esto. A ver. Ah bueno, por ahí el, el problema que está, que está sucediendo aquí es que el, la versión que tiene el servidor no coincide con la versión que yo usé para desarrollar esto. Este tristemente es un problema muy, muy común que se nos puede dar en entornos de, de hosting compartido. Es otra de las razones por las que tal vez, vuelto hacia adelante, te convenga tener tu propio servidor. La verdad es que cómo eh, solucionar este, este problema o cómo, digamos, eh, hacer un workaround de este problema es adaptándote vos a lo que haya en el servidor. O sea, tenés que mirar qué te da el servidor web y en base a eso armar tu entorno local para eh, poder tener lo más parecido a lo que vas a tener en lo que se conoce como el servidor de producción. Pero bueno, vamos a hacer una cosa más simple como para poder con un ejemplo... El clásico Hola Mundo, lo voy a volver a subir. Bien, y ahora que subió, ahí tenemos el Hola Mundo. Te voy a hacer una pequeña confesión y es que te hice un poquitito de trampa. ¿Qué pasó? Yo en realidad no registré en ningún lugar, ni en Namecheap ni en ningún otro el dominio leeway.test. Lo que hice fue agregarlo a mi archivo et barra etcétera barra hosts. Este archivo está disponible en Linux en esta dirección, o bueno depende de la distribución que tengas. En Windows está en system32, drivers, etcétera, hosts. Lo que importa de este archivo es que es un archivo que se utiliza, que la computadora la utiliza antes de ir a buscar un DNS externo. Entonces acá es donde uno puede hacer una pequeña trampita, como esta, que es decir explícitamente cuál es la IP del servidor y asociarla a un dominio. Digo, ¿esto es una trampa? ¿Por qué? Porque solamente va a funcionar en mi computadora. Para que cualquier computadora pueda acceder a esta IP utilizando el dominio leeway.test tengo que pasar por un registro de dominio externo.